Actualmente México se ubica en el séptimo lugar mundial en producción de proteína animal y para que eso sea una realidad, mucha gente, productores, médicos veterinarios y nutricionistas trabajan detrás de esta industria. Para dar respuesta a estas necesidades de producción, con especial atención a los requerimientos nutricionales de los animales, en te cuentan con un programa de manejo de minerales, el cual tiene como objetivo garantizar su suministro adecuado dentro de la alimentación pecuaria. So our mineral management program focuses around trace minerals. Trace minerals are essential nutrients that animals have to be fed every day. So things like zinc a través de la administración, en menores cantidades de versiones orgánicas de los minerales, se ofrece, según explicó el director global de la División de Manejo de Minerales de Oltec, una mejor absorción de sus nutrientes, mientras que se reducen las excreciones. Altec has chosen a very protected form of these minerals, which allows us to feed them at much much lower levels into the animals. We call that total replacement, where you can feed only these organic forms at lower levels. And by doing that, there's less excretion, so there's less pollution into the environment. Y esto en consecuencia favorece para el desarrollo, desempeño y productividad de los animales. The animals do better, and we've actually now shown that by feeding these lower levels, other components of the diet, like vitamins and enzymes and antioxidants, perform better. En contraste, una implementación incorrecta y sin una asesoría puntual para el tema de los minerales orgánicos puede tener consecuencias negativas en la salud de los animales y, per se, en la rentabilidad del negocio. Y esperamos que, al proporcionarlos de la forma correcta, la producción animal sea más profitable y más eficiente. De esta manera, en Oltec trabajan específicamente con las necesidades del productor moderno, a través, en este caso, del uso de minerales orgánicos, para dar respuesta así a los avances tecnológicos aplicables al sector de la producción de proteína animal que en México cifró en 2018 un total de 21.7 millones de toneladas. The industry has moved away from that for many years and ha has brought back the concept of feeding only organic forms of minerals at significantly lower levels to increase efficiency and productivity for the producers.